Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje cerca de mi casa. Voy a ir en bicicleta. Vamos a ver qué hace la gente un domingo aquí en Corea cómo la gente disfruta su domingo y vamos a practicar un poco de vocabulario. Ahora son las 9 y 30 más o menos. Hoy me levanté un poquito tarde porque hoy es domingo y está bien levantarse un poco tarde. ¿no? Acabo también de lavarme la cara con jabón. Estoy casi casi lista para ir a pasear con ustedes pero primero tengo que desayunar algo. Ahora tengo un poco de hambre, entonces voy a desayunar algo muy simple. Me gusta desayunar avena con leche y banano, entonces voy a preparar eso para el desayuno. Puse la avena con banano y leche en el microondas para calentarla. ¡Mmm! Está lista para comer. Revuelvo un poco. Y por último voy a poner las almendras. Me gusta hacer la almendras así, triturarla. Y lo que hago es que utilizo esta parte del cuchillo y empiezo a triturarlas. Para hacerlas pequeñitas y ponerlas en la avena. Mm, Listo. Ay, solamente hay gente caminando, andando en bicicleta, o corriendo. Voy a enseñarles. Todo esto fue construido para los peatones. Y en la parte de arriba, como ven allá, por donde están los edificios, ahí está la carretera. Nin, sí. ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, nosotros estamos yendo a Shindorin para almorzar, algo delicioso. Ajá. Y también vamos a conocer lugares aquí, ¿verdad? Como sí. hace la gente ah. los fines de semana. Sí, sí. Vamos a ir a Shindorin para comer, ¿verdad? Pues sí, algo delicioso. Sí, bueno. Y aquí están nuestras bicicletas. ¿Las pueden ver? <risa> Son muy sencillas. La mía es anaranjada. Y la de mí es azul. ¿Estás listo, Min? Estoy listo. Ok, vamos. Vamos. Hoy hace buen tiempo, hace sol y hay poca gente. Es un día perfecto para andar en bici. Aquí también hay canchas de baloncesto y fútbol, pero como es mediodía, no hay gente jugando. Quizás todos estén almorzando. Ahora hay poca gente porque es mediodía. Pero usualmente este lugar siempre está lleno de gente, caminando, corriendo. Vamos a ir a otro lugar que está un poco más lejos, en donde la gente suele acampar y suele hacer picnic. Entonces vamos a ver si hay gente. Miren este jardín. Tiene rosas de diferentes colores. Amarillas, rojas, anaranjadas. Son bonitas, ¿verdad? A mí también me gustan. Aquí la gente viene para ver las flores, pasar un buen rato, descansar, andar en bicicleta. Es un lugar muy tranquilo, ¿verdad? Ahora como es mediodía hay poca gente, eh, puedo disfrutar más, ver todo tranquila. Y como hoy no estoy corriendo, usualmente yo vengo aquí para correr. Pero hoy quise venir con ustedes para disfrutar un poco el ambiente, el clima, ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí. No, mentira. No, mentira, no. <risa> Realmente. ¿Cuántas veces has venido aquí? Uh, tal vez cinco o seis Ajá. veces. ¿En cuál estación del año te gusta más venir aquí? En verano, otoño... ¿Invierno o primavera? Yo prefiero verano. Ah, ¿prefieres verano? Sí, verano, porque invierno hace frío, uh -huh. pero ahora podemos disfrutar de este clima uh -huh. por eso. Aquí es donde la gente acampa, pero ahora solamente hay una tienda de acampar y cinco personas. De camino, inflamos las llantas de las bicicletas con este inflador público. Solamente apretamos este botón y empezamos a inflar las llantas. Muy fácil y conveniente, ¿verdad? Ahora estamos en el mall. Vamos a buscar algo delicioso para almorzar. Mmm, qué rico está el almuerzo, ¿no? Se les hace la boca agua. Chicos, ya terminamos el día. Estamos descansando debajo de un árbol. Min está comiendo postres solo. Y vamos a ir a la casa ahorita. ¿Cómo estuvo el día, Min? Mm -hmm. ¿El día estuvo hermoso? Hermoso. Ajá. ¿Qué tal la comida? ¿Cómo estuvo? ¿La comida? ¿y qué ya? Ajá. y Ajá. Me sin encanta. palabras me encanta bueno, me diga chao chao, hasta luego nos vemos pronto para otro video más espero que les haya gustado hoy ha sido un video tranquilo y nos vemos pronto para otro video más chao